Increíble, pasamos a otra información, me da un pique a mí que, que, que yo brinco para arriba. ¿Eh? Un teléfono seguro que lo deben todavía. Señores, Alfa, el jefe, y dominicano se destacan en los premios AMA. El jueves 15 de abril se llevó a cabo los Latin America Music Awards. ¡Qué inglés! ¡Wow! Donde se premió lo mejor de la música latina durante años, inusual por la pandemia. El claro triunfador de la noche fue Bad Bunny, que consiguió los premios Mejor Artista, Álbum, Artista masculino, Artista urbano y Álbum urbano. Aunque no estuvo presente en la gala, la otra gran Ganadora de la noche fue La Tusa, el tema de Carlos G y Camilo, como mejor álbum. Los artistas en ascendencia dominicana sumaron en un total de cuatro estatuillas. Prince Roy se alzó con dos. Álbum favorito, Tropical, After Ego. Canción favorita, Tropical, Carita de Inocente. De su lado, Romeo Santos, quien no asistió a la premiación, ganó. Artista favorito, Tropical y Cardi B, Artista Social del Año. Durante la celebración de los premios en Manuel Herrera, el alfa subió a encender los escenarios junto al cubano-americano Pitbull, el cubano-chino y el puertorriqueño Mark Kurtz para protagonizar juntos en vivo el sencillo de reggaetón. Ten cuidado, vamos a ver eso. Copiando un pasito. Cuidado, señores llegamos al final del programa, hoy es viernes, ya ustedes saben, Telenor con o. en Instagram, Telenor con o. en Facebook, Facebook, eso hasta mañana, eh, hey, hey, eh, lunes, lunes, lunes, flaco, ¿qué pasó?